que seguimos con la boda que nos encanta. Ay, sí, estamos encantadísimos con esta boda de tres días en estos tiempos de crisis. Tener una boda de tres claro. días, ¿ah? para nosotros es maravilloso. Es en sí. el sur. Están. Con un hermetismo que no quieren que nadie sepa nada, los proveedores les van largando la información a cuentagotas para qué es, que Hillary Clinton filtre. también? Sí, no una no, duda, no quieren eso. que nadie filtre, que nadie cuente. Tengo una mala noticia por Ay, no. esto, pero, pero porque... Ay qué oh, oh, oh, paja de no, no, no, pues, no, Y entonces... Oh, no con, Anita, ¿qué Tenemos nota con Nicole, Nicole está contenta. Bueno, acabamos eh... una cosa, vemos la nota y hablamos, ¿te parece? ¿también? A ver. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien. bien. ¿Cómo están los preparativos para la boda? Bien, todo estupendo. Bueno, ya elegiste el vestido a cargo de Laurencio. Estamos en eso, estamos en eso ¿Es ahí. el vestido viéndolo? principal, ¿no? Porque va a haber varios. Eh, las... ¿Cuántos vestidos va a haber? Eh, ay, no sé. <risas> ¿Se sabe ya el lugar ah, Sigue muy bien. Tres. Reservado? El tema del lugar escondido. Eh, no, pero no es un lugar escondido, es un lugar que elegimos y que... Pero, ¿sí? pero que no que te filtre. No. Porque se dijo eso, que quieren hacerlo en un lugar de difícil acceso para la prensa. No, no, no. no. Elegimos un lugar que nos guste a nosotros, que nos signifique algo, no, no. ¿No? ¿Cuántos invitados va a haber? Eh, no sé todavía. Pero más no de sé. 200, menos. Eh... No, más de 200 sí. Nicole, están <risa> definidas también las damas de honor. Van a ser Bien. 13. ¿sí? 10 amigas tuyas y tus tres hijas. ¿Cómo? ¿Cómo 11 son. ¿En total o 11 ¿1? amigas tuyas más tus tres hijas? 11 damas de honor, no, y mis tres hijas tienen otro, otro rol. ¿Qué eh, rol eh, tienen eh. tus hijas? <risa> Van a llevar los eh, anillos. Claro, son el cortejo. ¿Tu vestido eh, blanco? Eh, o, o se habló de un estilo romántico que vos... Es vestido de novia. Sí. sí pero va a ser de novia. blanco. Tiene blanco. Ah. Tiene blanco. <risa> se habló, Nicole, también de un contrato prematrimonial, ¿es cierto? Eh, yo no estoy enterada. <risa> ¿Pero hubo no, algún pedido? No. ¿Se habló no, de eso? No, nada. No, no, no les bueno, interesa. ¿Te no. pondrías un contrato prematrimonial? O sea, ¿te molestaría? ¿Qué te parece? No sé, no, no me molestaría, pero no sé qué decirte porque no me ocurrió. La relación bueno, con el padre de tus hijas. ¿Sigue igual? ¿Hubo alguna novedad? Todo igual. Después de todo lo que pasó. Todo igual, todo igual. ¿La relación igual. con tu hija? ¿Cómo está? Todo bien. Ya dije que todo bien. Pero en cuanto a lo judicial, ¿cómo están las cosas con, con Fabián? Está todo bien. Todo, todo en su curso. Porque se habló de bueno. una deuda en dólares también. Se habló de dólares. cosas, pero a mí no me interesa ni ventilar nada, ni, ni negar ni aclarar nada. Nada. Bueno, después de la nota, después de la nota, mira, justo pasó un vendedor. Son para el casamiento, Nicole. Muchísimas gracias. Eh, no, te las voy a poner en el piso porque Manu me mata en la casa, en la casa. Ah, bien, gracias. Nicole. Luego de hacer la nota, pasó chico que vendía flores. Bien, a buen precio, ¿A buen precio. Buen precio. ¿Cuánto las dos? No, las dos por cinco, no más. Cinco lucas no Así que bueno, nada, Ahí. para comer el guisito de menudo a la noche De esta manera Nicole Neumann Aprochó y compró flores Para su casa <risa> qué, qué linda qué que linda, Hermosa Ayer Hermosa. pregunté bueno, sí. más del vestido mm. eh, Me confirmaron que es off-white Este color que es vete. como el, este, el clásico oh, con las novias, vos me habías dicho eh, El off-white se usa ya cuando Hubo mucha gestión Ah, en general, sí. claro. Es blanco, blanco es cuando claro, es el primero. Es cuando no es delicada, digamos, en el... de Claro, el off-white ahora de... viene Yo como... Yo creo que el mío era off-white, ahora que... tampoco no Son sí, no de, de primera gestión. Son de primera gestión, pero me parece que me gustó más después. cuando queda, se ve algo, tiene algo que queda bien, sé Bueno, después, ayer dijimos 10, damas de honor, Nicole suma una, dice son 11. No sé qué pasará porque, la porque para mí así no son 13. Mamá. Porque vos ayer dijiste que quedaban 13. No, no, yo dije son 10 y las nenas. Por eso quedan son 13. No, pero total. ahí dice Nicole que son, las nenas tienen otro rol. Llevan dice los sabillos. O que, que okay, 3, no sé cuál será el rol. Pero bueno, tienen otro rol. Y de hecho el vestido... Nos eh, jodeme que la van a poner con o sea, la canastita y los pétalos. No, no, sí, creo que sean ¿eh? ¿eh? No, pero no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No. No. femenino de No. No. No. No. No. No. No. Eh, um, qué malo que son. Sí, buena, no, y no sé vos... la madre, porque la mamá sigue en Europa. Sí. No sé si vendrá o no. Mm. A mí lo que me dicen es que la relación está como medio. Como no siempre, en su mejor momento. Claro. Claro, claro, no, pero habían tenido como un acercamiento. Eh, y ayer que pasábamos los videitos y que en un momento no teníamos la duda de si era Yeye, me dicen que no. Que no, no, no estaría entre ese grupo. Así que por ahí también. Eh, Okay. ¿Y, sí, ¿Y sí, cuál es la mala noticia para Nicole? Cuidado. Que todo lo que tiene que ver con los casamientos aumentaron un 20% en menos de una semana. ¿Pero no. qué leímos? No, pero hay llenarios. No, no traigas miseria. No traigas miseria. Por no, 20% de una no, cifra millonaria sigue siendo tan bien. Otro detalle que dio, no, dijo no, más de 200 invitados seguros. A mí lo que no, me dicen es que el lugar... Es Bariloche, el lugar elegido. Excelente. Ah, se aquelísimo. mantienen en el sur, pero que es Bariloche. Es directo, y es un también. lugar donde no... Es más directo, la logística sí. era más fácil. Igual sí, carísimo está Bariloche. Igual el lugar, no saben lo que es. No, sí, una sí. cabaña, sí. mil dólares por sí. día Suiza, en Suiza. vacaciones de invierno. Igual el lugar sí, sí es, diciembre diciembre inaccesible, es inaccesible. O sea, sí mantienen esto de que no es que... Un pero un mil dólares país, por día, no, es ¿qué tiene que tener? Es el no, yao yao, chicos. Londres. Lo que pasa es que no apuntan a nosotros, apuntan a extranjeros. Eh, claramente, ah, sí, me no me El tiro le salió por la culata, te digo. <risa> <risa> y después las damas de honor, que vos a mí sí, me habías van a no me quisieran decir cuál es el color, pero lo van a mantener el color todas, pero las 10 quieren modelos diferentes. Van ¿Viste? a elegir como para Claro, que claro. porque si a mí me favorece el strap, pero sí, ¿no? yo quiero con dos No, yo tengo mucha cadera, que se abaste ¿viste que sí obvio? obvio. Van bandas? ¿Se confirmaron alguna banda que toque o no? No, no, no es la el, el estilo. No, sé, no ¿no? Una palmera. DJ, no, pero yo veo más no, un DJ. Sí, más claro, electrónico. No, no, poncho, no poncho, exacto, poncho, poncho sí, DJ. ¿Sabés sí, qué poncho sería? Poncho claro, sería ideal. Claro, ser, sí, no, sí, ¿Vos sí, acordás sí, que no a, a la no DJ Cool. Claro. Me gusta. se La que todas tocan. Pero bueno, entonces será Bariloche. Será Bariloche. Mantienen también la fecha, 8 de diciembre. Y próxima semana se hacen la escapadita a Río de Janeiro para disfrutar un poco y desconectar. Mi